En medio de una discusión resultó herida con una botella la nombrada Clarileni Jerez de 20 años En un hecho ocurrido la mañana del pasado jueves en el sector Vistal Valle de esta ciudad de San Francisco de Macorís Clarileni Jerez se encuentra recibiendo atenciones médicas en el Hospital Público San Vicente de Paúl A causa de heridas en antebrazo derecho y toras posterior según diagnóstico médico Las heridas las ocasionó un tal Robinson Calcaño el dañado quien se encuentra detenido en el cuartel policial de esta ciudad de San Francisco de Macorís. Él estaba peleando con mi amiga y yo fui a meterme y me tiró como cinco sí, botellas atrás. ¿Dónde fue eso entonces, cariño? En vista del Valle. En vista del Valle, entonces. Sí, eh. ¿Por qué fue eso? Él, estaba peleando, él, yo fui a defender. Tú lo conocías, tú lo conoces. Sí, vivamos eh? juntos. ¿Ustedes son parejas? No, parejas no. ¿O sea, vivimos juntos? Éramos como hermanos. Wow. ¿Y cómo él me va a hacer eso? ¿Y por qué viene el problema? No, él le dio dos galletas a ella. Yo fui a meter y me di que a defender, tú sabes. Y él se rebeló. ¿Qué te dijo él? Él no me dijo nada y me entró ella. ¿Cuántas puñaladas te dio? Fue con una botella. Wow. ¿Cuántas veces Como cinco veces. ¿Qué tú le pides a la justicia? Oh, que lo metan presa. ¿Dónde fue su memoria? ¿En qué sector? Vista del Rai. ¿A qué tú te dedicas? ¿Qué tú haces? Ahora no, tra no estoy trabajando. NTN, su noticiero regional. Robinson Polanco.